que muchas gracias por estar en sintonía y siempre con nosotros. Le traemos un contenido muy variado. Hoy también tenemos una que otras cositas, aparte de, de noticias, también tenemos esta farándula que está caliente hoy. Estamos activos, estamos activos, Margarita Ah, sí, recordándole también a las personas que mañana, o sea, te, ya tenemos el concierto confirmado, así que mañana claro, no vamos, se lo va, pierdan. Vamos a hablar de eso más adelante, de... de, de. De todo sí, la tienen lo, que ir tempranito. acontecimiento de eso. ¿Qué nos tiene más hoy en las bullas del día? Claro que sí, las bullas, señores. Hoy tenemos lo que es eh, la premier de la película que León. Eso se dio ayer, señor, y eso fue una algarabía, o sea, de... De tantas personas y, y personalidades, artistas reconocidos, estaban ahí. Ayer jueves se llevó, se llevó a cabo la premier de la película Los Leones, como ya les dije. La secuela romántica de Qué León. Esto seguirá con el mismo formato en la siguiente película que se va a hacer también. Va a ser así mismo, con su romanticismo. También con los actores Osuna, Clarisa Molina, Raymond Pozo, Miguel Céspede, Geraldine Bazán, Jorge Pavón. El molusco, como lo conocen al boricua, María Lisa Camargo y Jaime Payo, dirigida por Frank Peroso, un director y un actor excelente, ya ustedes saben. La Premier, o sea, Clarisa en sí se llevó una satisfacción por la Premier, porque eso estaba full de personas. Y mientras tanto, Osuna, tenemos también que Osuna, señores, se llevó eh, lo peor de ese, de ese momento. ¿Por qué? Porque mientras había tanta algarabía, mientras había tantas emociones, en el medio de esas emociones, pues un fan se, se dio y agredió al cantante a tal grado que lo dejó bastante dolido, señores. Y hay gente como freca, tú, eh, le jalan ese dedo a ese muchacho, ¿eh? <coughs> Ahí o estaba dando gritos, como le, ¿no? La emoción, esa tipa <ríe> le jaló ese dedo porque fue una muchacha. Le jaló Joder. ese dedo que brincó el pajarri. No, tenía que ser, tenía que ser mujer porque imagínate tú, eh, a tal ¿Qué? grado un hombre no se le va a tirar. Ustedes y las mujeres se desesperan. Eh. No, no saben eso controlar es, eso. Es, ese es uno de sus fans favoritos, el de... Ella, Mí mírelo ¿eh? ahí, mírenlo ahí. Mira, mira, mira, señores. Ay, lo mordió... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Hasta le dolió... señor. ¡Ay, hombre! Mira, mira... <risa> se quedó como los niños chiquitos... Cuando le dan... Mira, ¡No, no! Ahí se No Se quedó ay, ahí el el fue, lamentándose... ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver de nuevo, miren ahí... O esa doña tenía que poner... ¡Ay, Dios mío! ¿eh? Mira, fue que lo jalaron... Y lo más bonito, que más adelante también como que le da un empujoncito a Clarissa Morina. Tú no ves que ella como que iba a caer para el público. Porque es que eso estaba full de personas. O sea, se, se sintió el calorcito de las personas apoyando a esa película. A Por mí me encanta esa película. <risa> <risa> Míralo ahí. Dios mío, ¿eh? Que la, la, la gente no se aguanta con, con ese muchacho. ¿eh? Negritos, claro. Ahí, está bonito, Dios lo bendiga. Así, sí, sí. <risa> dime. Ah, no, pero que no la él verdad. se ve bien. Claro que es un morenito bonito, señores. Pues, pues, <risa> <risa> Este un ya es increíble. Esa fue la, la película, yo no la he visto. león, no sí, creen. yo la vi, es una película bien bonita, una película romántica, que se lucha por el amor, o sea, entre dos familias que hay una diferencia de estatus, de o sea, de ah, niveles, okay. y lo más raro que yo me encuentro de esta película es que tienen el, yo creo, ajá, tienen el mismo apellido los dos padres. Okay. O sea, el padre de, de la novia y el padre del novio. Tienen el mismo apellido. Y cada vez que decían algo que de que se iban a meter con la familia o lo que sea, eh, decían, que león? O sea, el que se meta con el león, que no sé qué, que no sé qué. O sea, siempre, o, por eso era que trataba de ¿qué león la película? Yo creo que más se basaban en el apellido de esas personas. Pero tenían el mismo apellido, pero diferentes niveles de, o sea... Eh, uno era pobre y otro era rico. Y otro era rico. Tenían esa diferencia que pican sí. tanto, ¿eh? Pobre y rico, señores. Al final de cuentas, el amor reinó, como, como siempre. El amor siempre reina ante la maldad o ante... Porque mira, si tú supieras que también hasta hubo el dinero, maldad... El dinero gana el amor, ¿eh? ¿Tú sí, crees, claro que sí. Porque, dime tú, hasta la hasta la la diferencia de, de, de bonito o bonita o sea bonito o feo o siempre feo. lo que reina es el amor sí, porque pero a mí, los, no fe, que los feos va... somos más amorosos que, que ah, los bonitos no sí, ves... somos más pendientes. Sí, tú no ves que se va una persona detrás de, de uno que lo trate mejor que, que irse con un bonito que lo trate a la patada o sea de qué vale tú estar con un bonito que te trata súper mal con un feo los feos somos cariñosos también porque no tenemos ni uno a veces sí pero Mire, si tú supiera también que aparte de la película, ahí hubo cierta maldad. No cierta maldad, sino que los padres, por ser muy sobreprotectores de sus hijos, de cada uno, pues ahí los padres estaban como luchando para ir e inventándose cosas para que cada uno se separaran. Le buscaban los ex para que el ex buscara a esa persona, para que el otro se enterara de que el ex estaba ahí con él, que no sé qué. O sea, para que... Hubiera un rompimiento ahí. Al final de cuentas, los padres salieron con una lección bien grande de que el amor de ellos es mucho más fuerte que, que el, haber, el haberlos separado. No, no, eso es, eso es una historia de la vida real. También pasa así, aunque muchos crean que no. Hey.